El tema de la vacancia es un tema de discusión jurídica en el Perú terrible también, ¿no? Porque se está utilizando una cosa que, no se, que en general no, sució, no se usó antes en el Perú, ni se usa en América Latina. Y hablábamos del de Perú, el estado de emergencia en Lima y el callao eh, impuesto el día lunes, hace tan solo dos días, fue suspendido en la tarde del martes por el presidente Pedro Castillo. Decretar el estado de emergencia e imponer un toque de queda fue la respuesta del gobierno de Castillo a las protestas sociales y de transportistas contra el alza de precios, fundamentalmente de combustibles y alimentos que derivaron en situaciones de violencia, bloqueos de carreteras y algunos saqueos. El 28 de marzo Castillo había sorteado un segundo intento de ser destituido por el Congreso dominado por la oposición, el, el cierre perdón, de un juicio político que no obtuvo los votos necesarios. Augusto Castro Carpio, integrante del Comité Directivo por la Región Chile y Perú, integrante del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Augusto, bienvenido nuevamente al InfoClax, un placer tenerte aquí. Gracias por la amabilidad de conectarte y contarnos un poco qué sucede en el Perú. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, este, Gustavo? ¿Cómo está el público de Claxo? Este, también quiero saludar a Karina, que... Me ha, des, me ha deseado apoyo y, y solidaridad con lo que está pasando aquí en el país. Y quiero también señalar este, lo interesante, lo importante de trabajar por los temas de salud, que a veces cuando uno está concentrado en la coyuntura política los olvida. ¿no? Y creo que es absolutamente cierto que hay que ponerle cabeza a este tema que es sumamente importante y sobre todo mañana puede ser... Este, un momento para recordar y para firmar todo esto que se ha planteado, ¿no? Uh -huh. eh, Como estamos acá en el Perú, estamos, sí. pues, este, ¿qué te puedo decir? Estamos claro, más... Augusto, ahí, a ver, en principio yo cuando estábamos definiendo un poco eh, la, la nota, pero también en, en jornadas anteriores con la preocupación digo ver esas imágenes, esa situación, entendiendo eh, que Pedro Castillo eh, insufló de cierta esperanza en la posibilidad de una lógica de cambio, pero por otro lado evidentemente vemos algunas situaciones que son retractivas digo, que van hacia atrás, que uno le hacen recordar otros momentos. Concretamente si quieres primero Augusto, ¿qué pasó en los últimos días en el Perú? Digo, ¿Es esto un estado de emergencia como respuesta a estas protestas en la calle? ¿Ese fue un poco el contexto de las últimas horas? Eh, mira Gustavo lo que eh, tú has presentado bien este, que el, el, el presidente Castillo salvó de la vacancia en una intentona, evidentemente, de gente que quería vacarlo desde que llegó, ¿no? Y, por supuesto, esa era una posición de, de la gente de extrema derecha que nunca aceptó que Castillo este, fuera presidente del país. Y, y, y, por supuesto, tú sabes que inventaron fraude... Se quejaron por todas partes y lo primero que hicieron desde que se inició, digamos, el gobierno de Castillo fue golpearlo sistemáticamente, ¿no? Y ya, eso es un hecho, eso está ahí, eso siempre ha corrido, eso siempre lo hemos sabido. Pero el tema no es ese ahora, curiosamente, porque efectivamente esta gente no ha tenido los votos para vacarlo en una primera vez ni una segunda vez. Y porque efectivamente no los tiene, y, este, y no hay argumentos, o por lo menos no había argumentos para procesarlo y este, señalar, digamos, que, que no estaba, digamos, a la altura del cargo. Ahora bien, el tema de la vacancia es un tema de discusión jurídica en el Perú terrible también, ¿no? Porque se está utilizando una cosa que, no se, que en general no, sucio, no se usó antes en el Perú ni se usa en América Latina. El tema de vacancia moral en realidad significa la, la incapacidad moral. Incapacidad moral no es incapacidad ética, sino es incapacidad de, de poder pensar, hacer cosas. Y se, pro, y se propuso ese articulado hace mucho tiempo y es clásico en el sentido de que si el presidente es herido, tiene discapacidad, entonces tiene una incapacidad moral. Es un término del siglo XIX, no y principios del XX. Pero en fin, acá se lo ha utilizado como un problema de conducta moral frente a los temas de corrupción, entonces se le ha querido sacar esto. Pero en fin, eso pasó con Vizcarra, con Kuczynski y en fin, se ha utilizado ese término y lamentablemente el Tribunal Constitucional no lo ha zanjado. Entonces sigue, seguimos ahí con un, una interpretación o muchas interpretaciones sobre el tema que nos generan muchísimos problemas. Ahora, refiriéndonos al problema que viene acá. Eso tiene su curso y el 28, como tú dices, de marzo salió el, librado de eso. Entonces se pensó que la cosa seguía, pues, y que el gobierno se dedicaría a hacer lo suyo, ¿no? Pero resulta que, paralelo a eso, se había alargado un conjunto de, de problemas económicos y sociales motivados este, centralmente por este tema de Ucrania y Rusia, en el cual este hay una subida del precio del petróleo y, por lo tanto, de la gasolina, que a su vez lleva a que se suban todos, este, todos los productos de bien llevar y, y de la mesa de la gente, ¿no? comenzaron a subir las cosas y subió la gasolina. Pero paralelo a eso también comenzaron a subir este, los fertilizantes para los artículos en el campo. Comenzó, comenzó a haber un problema, eh, digamos, entre los campesinos. Cosa que ya también estaba alarvado y que ya se había venido desarrollando. Hace meses los campesinos hicieron un paro y curiosamente el gobierno no les hizo caso. no, Estuvieron ahí y el paro salió desapercibido. Lo que ha sucedido ahora es que hace más de una semana lo, este, los transportistas este, eh, hicieron un paro y tomaron las carreteras, etc. Los, los, los, entre los transportistas hay de todo. Pues. Son empresas que en algunos casos pueden ser grandes, pero también hay transportistas medianos. La cuestión es que el alza de los combustibles molestó a todos y, por supuesto, eh, redujo sus utilidades, sus ganancias y se fueron pues, a la huelga. En ese contexto, este, los transportistas en huelga, eh, lentamente habrían otros sectores que se plegarían poco a poco, tanto los, los, los taxistas, los colectivos y la gente de, la, de las ciudades, los mototaxis, y también comenzaron a añadirse este, sectores del campo, etc. En todo caso, este, cuando todavía no se habían producido acontecimientos más serios, este, creo que el gobierno no trató esto de una manera adecuada Porque el presidente habló de que los dirigentes eran pagados ¿no? De los dirigentes, era gente infiltrada, etc. Y eso lo que hizo fue ponerle más leña al fuego Y la cosa se puso más terrible Y la cosa se radicalizó de una manera muy grande En Huancayo hubo disturbios se, Y el gobierno regional estaba en manos del Partido de Perú Libre y la alcaldía, y la pedrearon, y la gente comenzó a salir. Y no eran sectores de, de derecha, eran era también sectores populares que estaban fastidiados por el alza del costo de vida, y se juntó esto, o sea, el hambre con las ganas de comer, y todas las cosas se juntaron, y la cosa se generalizó. Hubieron algunos disturbios en otra ciudad del sur de Lima, que se llama Ica, Hubo estas cosas en Huancayo, el gobierno se preocupó, está, digamos, al tanto. Y en Lima, este, no hubo de alguna manera una gran conmoción, pero el gobierno tomó una decisión y llamó, pues, a un, a, a un toque de queda que empezaba a las dos de la mañana, lo, y además lo, lo anuncia a medianoche todo el mundo estaba durmiendo, este un toque de queda hasta las 11:59 y 59 del día siguiente. ¿Por qué? Porque los este, transportistas habían declarado un, un paro indefinido y particularmente lunes y martes. Entonces, hasta el martes 11 y 59 íbamos a tener un, un, un toque de queda. Porque estado de emergencia tenemos por, por la cuestión de la pandemia. No hemos dejado de tener estado de emergencia en todo el país. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que la gente se ha levantado y no, no ha encontrado nada para moverse. Hay gente en, en el Perú, la informalidad es muy grande y la gente que come de lo que trabaja en el día es este, un 35% y la informalidad es 70%. Entonces, no es que tú puedas un día decir no, yo ya no como, tengo en refrigerador cosas. No, eso lo puede hacer un sector. Por otro sector no, tiene que salir a comer. Y eso motivó un conjunto de problemas y, lógicamente, para otros sectores, este, ¿por qué nos tienen que cerrar Y, además, aunque parezca mentira, una cosa es el toque de queda. Nosotros lo hemos sufrido, el toque de queda, en innumerables oportunidades. Hemos tenido una dictadura militar en la época de Velasco que tenía toque de queda de 11 de la noche, 5 de la mañana. ¿No? Años. Y era insoportable, pero era en la noche. Con la pandemia, el toque de queda era en la noche. Pero este era un toque de queda de día. O sea no podía salir, la gente que tenía citas en un hospital, la gente que quería, obtener, los que teníamos clases presenciales no hemos podido ir, o sea, un, todo un desbarajuste. Y ahí se señaló que es, el servicio de inteligencia había señalado que había posibilidades de asaltos y cosas por el estilo, ¿no? Y que de los cerros de Lima, decía un conspicuo eh, señor de la derecha, iban a bajar, este, a asaltar y a saquear Lima. Yo no sé cómo el gobierno puede caer en ese tipo de cosas y finalmente se produjo lo que, lo que se tenía que producir. Al, al desgaste que ya tiene el gobierno con sus nueve meses y cuatro gabinetes y, y gente poco calificada, corrupta, etcétera, etcétera, se suma este, este error político que lo que va a hacer es que la gente entre en desobediencia civil y salga a la calle aún con toque de queda y el ejército no puede hacer nada y salen miles de miles caminando desde todo Lima hasta el centro de Lima para expresar su protesta y por supuesto los grupos de, de extrema derecha que son grupos armados y bien también salen no los grupos de los este, cómo se les llama acá los combatientes este, la resistencia este, que son grupos son los que participaron en esto peleándose con la policía y han saqueado Lima, ¿no? Pero había otra gente que salió a expresar su protesta, a expresar su desgano y lo que ha hecho el gobierno es perder, perder precisamente la poca legitimidad que tenía, porque la gente salía gritando fuera Castillo, ¿no? Eh, Augusto, y Augusto, en, en, digo, en esta parte, digo, tú has hecho un, un panorama muy claro, la duda que me genera ahí es, Castillo perdió el rumbo, en algún momento el gobierno de Castillo tuvo un rumbo y cómo están jugando los sectores de derecha frente a socavar eh, lo que tú decías recién, planteabas que había poca legitimidad y que se estaría perdiendo esa poca legitimidad. Digo. En esa situación, entonces, ¿hubo rumbo? ¿Se está perdiendo el rumbo el gobierno de Castillo? ¿Cuál es tu análisis? ¿O nunca sientes que hubo un rumbo claro y estaba más eh, a merced de los sectores de poder y el tironeo existente? Mira, este, nadie pensaba que la cosa iba a ser fácil, pero evidentemente era un dirigente sindical, un dirigente popular, andino, etc. Y la idea era que, iba, que, que hiciese un gobierno de corte progresista, de corte democrático, y que resolviera problema, algunos problemas estructurales que tiene el país. Era una aspiración de todos. Pero el, el grupo de, de Castillo, del cual él no era parte, pero él estaba ahí, este, Perú Libre este, comenzó a tener una práctica bastante sectaria y, por supuesto, arrinconó a la gente de izquierda, formalmente de izquierda. Y lo que pasó es que ya hace algunos meses, este, en uno de los gabinetes, Castillo sacó a la gente de izquierda. Y eso no hay que olvidarse, ¿no? Sacó a todo el grupo de Nuevo Perú, etcétera. Verónica Mendoza salió después de haberlo apoyado en, en todo el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pero en fin, pueden ser problemas de la izquierda, pero etcétera, etcétera. Pero lo que ha pasado ayer es, es una cosa más grave, pues, porque no solamente se ha puesto de espaldas al movimiento popular, a, a, a, a la gente en concreto, y lo que ha pasado es que ha salido una movilización. Esa movilización que ven ahí... No, no es este, derecha, es el sector de que han salido. Y que han salido... Claro, hay grupos adelante que están haciendo... Porque son los grupos de resistencia, que son gente, gente de ese estilo, que son vándalos, ¿no? Pero la mayoría sale eh, rompiendo el estado de emergencia, pidiendo... El toque de queda pidiendo, pues, que este señor este, haga las cosas de otra manera, ¿no? Y, y ya. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que este, llega al Congreso, se reúne con los congresistas y no ha resuelto los problemas. Quiero decirte, Gustavo, que mañana tenemos un paro de la CGTP en el Perú. Mañana sale el SUTE en huelga, en huelga y también sale Construcción Civil y salen todos los sindicatos en todo el país. ¿no? Y, y, y yo he puesto ahí este, el, el, el Twitter que ha hecho Verónica, pero podría haber también puesto... El, el comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos que le dice, refienda a los derechos humanos o renuncie, señor presidente. hoy de la misma manera lo de la CGTP, le vamos a hacer un paro porque usted se ha olvidado de sus promesas. Entonces estamos ante un gobierno que no resuelve los problemas de la gente. Entonces lo que nosotros sentimos es una profunda, profunda preocupación y una profunda desazón porque esto no solamente se ha salido, no, no tiene capacidad para gobernar, es un hecho, pero además ha dejado las expectativas de millones de peruanos que votaron por él en una lead muy dura contra la derecha y finalmente, ¿qué hace? O sea, nuestra indignación es muy grande, porque finalmente, este, ¿a quién le podemos echar la culpa de este desatino? Él mismo se está poniendo, se está disparando a los pies, como decimos acá. Él mismo está existe? generando este tipo de problemas. Augusto, y en este camino... Digo, porque los resquicios de los sectores de poder, lo vimos en muchos lugares de Latinoamérica, en donde la búsqueda de un espacio de desarme, de por un sector más progresista, siempre es un resquicio para el ingreso de los sectores de derecha, o sectores concentrados de poder. Digo, ¿cuál es el panorama que ves de aquí en más relacionado con que alguna propuesta desde el progresismo pueda tener un espacio, un lugar, en un posible gobierno en el Perú. ¿O está esta situación está armando el caldo, como suele decirse en algunos lugares de Latinoamérica, hacia que un gobierno de derecha conservador vuelva a estructuras nuevamente del pasado? Lo que pasa, lo que pasa es que cuando le preguntas a la gente y te dice fuera Castillo, la gente añade y que se vaya el Congreso también, o sea que se vayan todos. ¿No? eso es una especie de muerte cruzada como en, como en el caso de Ecuador, ¿no? si se va uno se van los otros, y los otros son pues la derecha, entonces eh, la gente está harta, y la gente lo que necesita es recomponer las cosas, la, la gente lo que quiere es un gobierno que gestione adecuadamente, que sea o simplemente democrático, que haga las cosas bien, ¿no? y que no le quite el trabajo, no genere problemas, no genere conflictos, etc., y, y, y, y la tarea, si bien es este, eh, para cualquier dirigente presidencial, para cualquier presidente, es una tarea, por supuesto, compleja de un país. En este caso, el Perú tiene recursos. El Perú no está en crisis económica, el Perú tiene plata, el Perú está bien. Pues, es un problema de capacidad y no la tiene. Y no quiere tampoco llamar a los que tienen la capacidad. Porque no es que la izquierda peruana no tenga gente. Tiene gente de muchísima y altísima calidad, pero no está, pues, porque no son parte del codio del señor presidente y del partido que está con él. Entonces, es triste esto. Esto es muy triste. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Claro, la derecha se va, se envalentona con esto, pero también tengo que decirte que la derecha es otro desastre. Por eso es que también Castillo está ahí... Y, y en realidad estamos en un punto que podría ser un punto muy raro. ¿no? Los congresistas, por ejemplo, quieren que se vaya a Castillo, pero se dan cuenta que si piden que se vaya a Castillo, se tienen que ir ellos también. Entonces, ¿cómo vamos a irnos? Nosotros queremos quedarnos. Entonces, eh, eh, eh, es curioso, pero ese contuberto es ter terriblemente peligroso. no Entonces, ¿Eh, eh, Augusto... Ahí, tú hablas de este extremadamente peligroso y agradeciéndote enormemente por todo el panorama que nos vas dando porque nos permite profundizar algunas cosas. Eh, por último, en, en esta reflexión y lo que nos vienes comentando, Gusto Castro desde Lima, en estos momentos, comentándonos lo que sucede eh, en el Perú, escuchaba parte del discurso de lo que tú decías con respecto a esos reclamos en la calle, algo así como el que se vayan todos, que vimos en el 2001 en la República Argentina, pero que vimos en una repetición en diferentes lugares, ¿Qué pasa de una lógica eh, en contra de determinadas políticas o falta de ellas eh, a una lógica antipolítica? Que también vivo es muy problemática en muchos lugares de Latinoamérica porque genera un planteo eh, en materia de eh, destruir cualquier iniciativa política. Y ahí vemos como un tema donde la extrema derecha también gana un lugar en esa lógica antipolítica. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Está dividida la lógica de la extrema derecha de la derecha? ¿Quién aprovecha esa lógica de la antipolítica? Porque ante la antipolítica, lamentablemente, Latinoamérica ha tenido una tristísima experiencia de dictaduras militares, de gobiernos este, antidemocráticos. ¿Cuál es la construcción sobre la lógica de este discurso antipolítica, Augusto? Yo creo que, mira Gustavo, desde el Perú hemos tenido cinco presidentes, no, no, no incorporo a Sagasti en esto porque fue el más decente que hemos tenido y, y bastante bueno, pero todos los demás con problemas de corrupción, todos los demás contra la pared y el pueblo lo sabe. Entonces la gente sabe que la clase política, y por supuesto, cuando dicen los presidentes, son sus equipos, su gente, etc. Y la gente no se olvida de eso. Por eso es que la gente optó por, el, a ver, pues, si el profesor del campo puede ser más honrado que cualquiera de los otros Al margen de si es de izquierda o no, no. Pero aquí, nos hemos, aquí el grupo de, como dice uno de, un profesor de mi propia facultad, Aquí algunos, algunos piratas se han subido al barco de Castillo y, y se han apropiado de algunas cosas y están haciendo un tipo de corrupción chiquita, ¿no? Pero fea, igual, no es la, la transnacional, etcétera, pero es la de utilizar el Estado para sus beneficios más pequeños, ¿no? Entonces yo quiero, yo quiero decirte que esto significa que tenemos que tener una reflexión muy seria en la cual ¿Cuál es el papel de las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera? Primero que no podemos avalar la corrupción, pero en este caso tampoco podemos, si vamos a buscar gobernar, pues tienen que tener capacidad de gestión. Pues. O sea, cualquier grupo no puede gobernar. Acá tenemos que comenzar a tener escuela de liderazgos y de administración para poder dirigir un país. Este, eso no se tiene. Y esa es una de las fragancias más grandes que estamos observando en este gobierno. Y es lamentable, porque si hubiésemos tenido cuadros técnicos, entonces se ha desmontado el Estado con todos los errores que tiene el Estado de profesionales que estaban ahí, que hacían más o menos las cosas. Y se ha puesto a gente que no sabe nada. Entonces los conflictos se intensifican. No sé, por ejemplo, lo que ha pasado entre otras cosas, es que ese servicio de inteligencia no le ha dado pues, la información al presidente adecuada para que él tome la decisión. Entonces, se busca cualquier gente, cree que cualquier persona puede cumplir cualquier papel, como si el Estado no exigiera en estos momentos niveles de especialización mayor. Bueno, yo creo que este es un momento de reflexión para las fuerzas democráticas. Eh, yo creo que el tuit de, de Verónica marca, no no sé si lo puedes ver, el tuit dice, usted ha traicionado al pueblo, y esta es una frase muy dura, y, y es ruptura. Pues. Entonces, este hombre se queda solo, no sé con quién se va a quedar, porque si la izquierda no lo apoya, ya la izquierda dejó de sufrir por él. Te lo quiero decir con toda claridad. Puede ser que en América Latina sufran pensando que, no, pues Castillo no es Lula, Castillo no es Boris ¿eh? Castillo no es Fernández Disculpa. Acá... Es un hombre del pueblo, es un hombre que sí, pero no tiene las condiciones para poder gobernar. ¿no? Y no es porque no hayamos votado por él, es porque finalmente no se ha podido desarrollar un montón de cosas. Ojalá, ojalá pues que en un momento haya un momento de iluminación y las cosas, pero lo, a lo que vamos, efectivamente es un fortalecimiento de la derecha, ¿no? ¿Qué cosa Augusto. puedes decir y lo que Augusto. me preocupa, me das un instante, sí, sí. lo que más me sí, preocupa claro en sí, claro, sí, Perú es que no solamente le van a echar la culpa a la izquierda, sino le van a echar la culpa a que la gente del pueblo, la gente humilde, no puede gobernar nunca, ¿no? Porque no tienen capacidad. Y eso, volvemos al racismo de hace, que ha sido toda la historia colonial del Perú, ¿no? Y eso es una tragedia. A mí eso me, me tiene bastante preocupado y descorazonado, ¿no? Augusto, eh, agradecerte enormemente por estas palabras, por esta charla, por eh, eh, tener de, de primerísima mano lo, lo que está sucediendo en Lima, poder conocer qué es lo que sucede con esta posibilidad de ampliar y, y retomo un poco lo que tú decías recién, estas necesidades de, de plantear el circuito de fortalecer las democracias. Yo ¿no? pensaba ahí, fuerzas de seguridad también involucradas en la lógica de, si no, digo... Que, tirando una información, que termina construyendo políticas, que en definitiva siempre eh, termina apoyando determinados sectores. Muy interesante, Augusto. Gracias por esto, todo, a, todo nuestro acompañamiento a la distancia y obviamente estaremos siguiendo desde aquí del Infoclaxo los detalles de lo que vaya sucediendo ahí en el Perú, que esperemos que empiece a encontrar caminos eh, diferentes a lo que sucedió eh, en, los últimos, en los últimos tiempos. Gracias en serio por este encuentro, Augusto. No, muchísimas gracias a ti pues y esperemos pues, que... Ahora, la derecha tampoco va a encontrar camino fácil, ¿no? Entonces, eh, podemos tener un impasse más estructural. ¿no? Y muchas gracias. Augusto Castro Carpio, en vivo, con nosotros, desde Lima, Perú, con la actualidad, con lo que sucede, con lo que pasa, con la reflexión, con el pensar en profundidad, con la necesidad de este planteo Digo, en lo local, pero también una interpretación hacia lo regional con los nuevos eh, procesos eh, progresistas, poniéndolo en signo de pregunta. Digo, temas que venimos hablando en muchos casos aquí en el Infoclaxo, tratando de ver qué es lo que sucede en diferentes lugares. Ahí había varios mensajes que agradecemos, la gente comentando, yendo y viniendo, inclusive respondiéndose entre sí con la preocupación de al ver esas imágenes que nos mostraba Isabel Cristina Silva. Saludos y fuerza a los compas de Perú. Florcita Floner dice, ¿qué pasó? Y estas imágenes son de ahora, sí si son de ahora. Y se respondían entre la gente que está ahí en, el, en las redes sociales y va viendo, leyendo, integrándose a la transmisión y van viendo lo que sucede en diferentes partes. Saben ustedes que tenemos el ojo muy puesto en Latinoamérica y el Caribe para tratar de reconocer qué nos va sucediendo, qué va pasando. Bueno, y aquí con el comentario bien, bien agudo de Augusto Castro, que vamos a volver a consultar dentro de poco, porque nos interesa realmente seguir por la preocupación que puede generarlos realmente esto que estábamos viendo y que nos estaba comentando recién.